Hoy de Albert Camis leeremos Los mudos. La historia se sitúa en una ciudad portuaria, a través de la breve anécdota vivida por unos obreros de una tonelería y su patrón. Se nos habla de la condición mortal del ser humano, de la conciencia de la propia finitud y cómo ésta puede aportar a una vida. Nobleza y dignidad. Ahora damos comienzo. Espero que te guste. Los mudos Era el pleno invierno y sin embargo se anunciaba una mañana radiante en la ciudad ya activa. En el extremo de la escollera, el mar y el cielo se confundían en un mismo resplandor. No obstante, Ivar no los veía. Iba deslizándose pesadamente por las avenidas del puerto. Su pierna enferma descansaba sobre el pedal fijo de la bicicleta, mientras la otra se esforzaba en vencer los adoquines, aún mojados por la humedad nocturna. Sin levantar la cabeza, inclinado en el asiento, evitaba los rieles del viejo tranvía. Se hacía bruscamente a un costado para dejar paso a los automóviles, que se le adelantaban y, de cuando en cuando, con el codo echaba hacia atrás sobre sus riñones, el morral en el que Fernández había colocado el almuerzo. Pensaba entonces amargamente en el contenido del morral. Entre las dos gruesas tajadas de pan en lugar de la tortilla a la española que a él le gustaba, o la chuleta frita, no había más con trozo de queso. Nunca le había parecido tan largo el camino hacia el taller. Es que también estaba envejeciendo. A los cuarenta años, y aunque hubiera permanecido seco como un sarmiento de viña, los músculos no entran en calor tan rápidamente. A veces, al leer las crónicas deportivas en las que se llamaba veterano a un atleta de 30 años, se encogía de hombros. «Si este es un veterano», decía Fernández, «yo ya soy un carcamar». A los 30 años la respiración ya comienza imperceptiblemente a fallar. A los 40 no se sé, es un carcamar, no, pero ya se está preparando uno a hacerlo desde lejos con un poco de anticipación. No sería por eso, por lo que desde hacía tanto tiempo ya no miraba el mar durante el trayecto que hacía hasta el otro extremo de la ciudad, donde estaba la fábrica de toneles... Cuando tenía 20 años, no se cansaba de contemplarlo. El mar le prometía un fin de semana feliz en la playa. A pesar de su cojera, o precisamente a causa de ella, siempre le había gustado la natación. Luego pasaron los años, se casó con Fernández, nació el chico y, para vivir debía trabajar horas suplementarias en la tonelería los sábados en casa de particulares los domingos, o bien jugaba al billar. Poco a poco había perdido la costumbre de aquellas jornadas violentas que lo reanimaban, el agua profunda y clara, el sol fuerte, las muchachas, la vida física. No había otra clase de felicidad en aquel lugar, y esa felicidad pasaba con la juventud. Ahí continuaba gustándole el mar, pero solo al caer el día, cuando las aguas de la bahía se oscurecían un poco. Era apacible y agradable el momento que pasaba en la terraza de su casa, donde se sentaba después del trabajo contento con la camisa limpia que Fernández sabía planchar también, y con el vasito de anís coronado de bao. Entonces caía la tarde. Una suavidad breve aparecía en el cielo y los vecinos que hablaban con Ivars bajaban de pronto la voz. En tales momentos él no sabía si era feliz o si tenía ganas de llorar. Por lo menos estaba seguro de que no había otra cosa que hacer sino esperar blandamente, sin saber demasiado qué. Por las mañanas en que iba al trabajo, en cambio, ya no le gustaba mirar el mar. Siempre fiel a la cita y que solo volvería a ver por la tarde. Aquella mañana se deslizaba en la bicicleta con la cabeza agacha, más pesadamente, aunque de costumbre. El corazón también le pesaba. La noche anterior, cuando volvió de la reunión y anunció a Fernández que, tornarían al trabajo ella había dicho alegre entonces el patrón os aumenta el patrón no les aumentaba nada la huelga había fracasado debían reconocer que no habían llevado con mucho tino el asunto era una huelga suscitada por la rabia y el sindicato había tenido razón en apoyarlos tibiamente por lo demás Quince obreros no eran gran cosa. El sindicato tenía en cuenta el caso de otras fábricas de toneles que no marchaban. No se les podía reprochar demasiado. La industria tonelera amenazada por la construcción de barcos y de camiones cisternas no era por cierto floreciente. Cada vez se hacían menos barriles y pipas. Sobre todo se reparaban las grandes cubas que ya existían. Los patrones veían comprometidos sus negocios, es verdad, pero así y todo querían conservar un margen de beneficios y lo más sencillo les parecía mantener los salarios, a pesar de que los precios se elevaban continuamente. ¿Qué podían hacer los tolereros cuando su industria desaparecía? Uno no cambia de oficio cuando se ha tomado el trabajo de aprenderlo. Ese era difícil y exigía un largo aprendizaje. El buen tonelero, el que ajusta casi herméticamente las de las curvas y las aprieta al fuego y con el cincho de hierro, sin utilizar estopa ni rafia, es raro. Y Valls lo sabía y estaba orgulloso de ser uno de ellos. Cambiar de oficio no es nada, pero renunciar a lo que uno sabe, a su maestría, no es fácil. Era un hermoso oficio, sin empleo. Estaban aviados y había que resignarse. Pero tampoco la resignación era fácil. Era difícil mantener la boca cerrada, no poder realmente distendir y hacer el mismo camino todas las mañanas con un cansancio que va acumulándose para recibir al terminar la semana solo lo que le quieren dar a uno y cada vez alcanza menos para comprar cosas. Entonces se habían encolerizado. Había uno o dos que vacilaban, pero también a ellos les había ganado la cólera después de las primeras discusiones con el patrón. Este, en efecto, había dicho con tono seco que era cuestión de aceptar lo que él daba o de irse. «Un hombre no habla así. ¿Qué se cree ese?» había dicho expósito. «¿Que vamos a bajarnos los pantalones?» Por lo demás el patrón no era un mal hombre. Había heredado el negocio del padre y crecido en el taller, de manera que conocía desde hacía años a casi todos los obreros. A veces los invitaba a refrigerios en la tonelería, asaban sardinas o morcillas en el fuego de virutas y corría el vinillo. En verdad era muy amable. Para el Año Nuevo siempre regalaba cinco botellas de vino a cada obrero y... A menudo, cuando entre ellos había algún enfermo o sencillamente se producía un acontecimiento, casamiento o comunión, les hacía un presente en dinero. Cuando le nació la hija, hubo confites para todo el mundo. Dos o tres veces había invitado a Ipars a cazar en su finca del litoral. Sin duda quería mucho a sus obreros y con frecuencia recordaba que el padre había comenzado como aprendiz. Pero nunca había ido a visitarlos en sus casas. No se daba cuenta. Solo pensaba en él mismo porque no conocía otra cosa, y ahora era cuestión de aceptar o de irse. Dicho de otra manera, también él se había obstinado, solo que él podía permitírselo. En el sindicato habían forzado las cosas y el taller cerró las puertas. No os afanéis demasiado con la huelga, había dicho el patrón. Cuando el taller no trabaja, hago economías. No era cierto. Pero eso no había arreglado las cosas, puesto que él les decía en plena cara que le daba trabajo por caridad. Espósito se había puesto loco de rabia y le había dicho que no era un hombre. El otro tenía la sangre caliente. Hubo que separarlos. Pero los obreros habían quedado impresionados. Veinte días de huelga. Las mujeres tristes en la casa, dos o tres de ellos desalentados, y, para terminar, el sindicato había aconsejado ceder, con la promesa de un arbitraje y de una recuperación de los días de huelga con horas suplementarias. Habían decidido volver al trabajo, claro está que echando bravatas diciendo que aún el asunto no había terminado, que iba a reverse, pero aquella mañana un cansancio, que se parecía al peso de la derrota, el queso en lugar de la carne, no. Ya no era posible la ilusión. El sol podía brillar todo lo que quisiera, pero el mar ya no le prometía nada. Ahí Fars, inclinado sobre su único pedal móvil, le parecía que envejecía un poco más a cada calle que pasaba. No podía pensar en el taller, en los camaradas y en el patrón que iba a volver a ver sin sentir en el corazón un peso cada vez mayor. Fernández se había inquietado. «¿Qué vas a decir?» «Nada». Y Barz había montado en la bicicleta y meneado la cabeza, había apretado los dientes y era cortada la expresión de su carita oscura y arrugada de finos rasgos. «Trabajamos, eso basta». Ahora se deslizaba en la bicicleta con los dientes siempre apretados y una cólera triste y seca que lo ensombrecía todo hasta el cielo. Abandonó el boulevard y se metió por las calles húmedas del viejo barrio español. Desembocaban en una zona ocupada solo por cocheras, depósitos de hierro y garajes que era donde se levantaba el taller una especie de galpón con paredes de mampostería hasta la mitad de su altura, que luego se prolongaban con vidrios hasta el techo de la chapa acanalada. El taller daba a la antigua fábrica de toneles un espacio amplio rodeado de viejos patios de monasterios que habían abandonado cuando la empresa creció, y que ahora no era más que un depósito de máquinas usadas y viejos trastos. Más allá de ese espacio abierto, separado de él por una especie de sendero cubierto de viejas tejas, comenzaba el jardín del patrón, al término de cual se levantaba la casa, grande y fea. Era, con todo, simpática por su viña y por su escuálida madreselva que rodeaba la escalera de entrada. Ivar vio enseguida que las puertas del taller estaban cerradas. Frente a ellas había un grupo de obreros en silencio. Desde que trabajaba allí era la primera vez que al llegar encontraba las puertas cerradas. El patrón había querido acentuar el golpe. Ivar se dirigió hacia la izquierda, colocó la bicicleta bajo el tecadillo que prolongaba el calpón por aquel lado y se encaminó a la puerta. De lejos reconoció a Exposito, un gran mocetón moreno y belloso que trabajaba junto a él, a Marcú, el delegado sindical con su cabeza de tenorio. A Said, el único árabe del taller, y luego todos los demás que silenciosos lo miraban llegar. Pero antes de que Ibar se hubiera reunido con ellos, se volvieron bruscamente hacia las puertas del taller que acababan de entreabrirse. Ballester, el capataz, apareció en el umbral. Abría una de las pesadas puertas y, volviendo las espaldas a los obreros, la empujaba lentamente sobre los rieles. Ballester, que era el más viejo de todos, no aprobaba la huelga, pero se había callado a partir del momento en que Espósito le había dicho que Servía a los intereses del patrón. Ahora estaba, junto a la puerta, ancho y bajo, en el puro verazul marino ya descalzo. Él y Said eran los únicos que trabajaban descalzos. Y los miraba entrar, uno a uno, con sus ojos tan claros que parecían sin color en medio del viejo rostro cetrino, con la boca triste bajo los bigotes espesos y caídos. Ellos permanecían callados, humillados, por esa entrada de vencidos, furiosos por su propio silencio, pero cada vez menos capaces de romperlo a medida que se prolongaba. Pasaban sin mirar a Ballester, quien según ellos ejecutaba una orden al hacerlos entrar de aquella manera y cuyo aire amargo y fastidiado les indicaba lo que pensaba. Y Barth, sí, lo miró. Ballester, que lo quería, meneó la cabeza sin decir nada. Ahora estaban todos en el pequeño vestuario situado a la derecha de entrada, gabinetes abiertos separados por tablas de madera blanca en las que se habían colgado armaritos que podían cerrarse con llave. El último gabinete a partir de la entrada y pegado a las paredes del galpón se había transformado en cuarto de duchas, construido sobre un conducto de desagüe que se había excavado en el suelo mismo de tierra apisonada. En el centro del galpón se veía según los lugares de trabajo, barricas ya terminadas pero cuyos cinchos estaban aún flojos y que esperaban el tratamiento del fuego, bancos macizos con una larga henditura y en algunos de ellos fondos de maderas circulares que aguardaban el tratamiento de la carlopa y, por fin, tizones apagados. A lo largo de la pared y a la izquierda de la entrada se alineaban los bancos de los obreros. Frente a ellos... Se veían las pilas de duelas que había que repasar aún con el cepillo. Contra la pared de la derecha, no lejos del vestuario, dos grandes sierras mecánicas resplandecían, bien aceitadas, sólidas y silenciosas. Desde hacía mucho el galpón había terminado por ser demasiado grande para el puñado de hombres que trabajaban en él. Eso era una ventaja durante los meses, grandes calores y un inconveniente de infierno, pero aquel día, en ese gran espacio el trabajo interrumpido, los toneles abandonados en los rincones con un único cincho que reunía los pies de las duelas, separadas en lo alto como toscas flores de madera, el acerrín que cubría los bancos, las cajas de herramientas y las máquinas. Todo daba al taller un aspecto de abandono. Los obreros lo miraban vestidos ahora con sus viejos pullovers, con sus pantalones decoloridos y remendados y vacilaban. Ballester los observaba. —¿Entonces vamos? —¿Vamos? Uno a uno se fueron hasta su puesto de trabajo, sin decir palabra. Ballester iba de un lugar a otro para dirigir brevemente la tarea que había que comenzar o que terminas. Nadie le respondía. Pronto el primer martillo resonó contra el ángulo de madera y hierro. Al ajustar un sicho en la parte hinchada de un tonel. Una carlopa gimió en un mudo de madera a una de las sierras, manejada por espósito. Arrancó con gran estrépito de hojas de acero. Saiz, cuando se lo pedían, llevaba duelas y encendía los fuegos de viruta sobre los que se colocaban los toneles para hacerlos hinchar dentro de sus cinturones de hoja de hierro. Cuando nadie lo reclamaba, se iba a los bancos donde, con fuertes martillas remachaban remachaba los anchos cinchos herrumbrados. El olor de la viruta quemada comenzaba a llenar el galpón. Y Vars, que repasaba con el cepillo y ajustaba las duelas cortadas por esposito, reconoció el viejo perfume y el corazón se le ensanchó un poco. Todos trabajaban en silencio pero cierto calor, cierta vida. Renacía poco a poco en el taller. A través de los grandes ventanales penetraba una luz fresca que llenaba el galpón. El humo adquiría un color azul en medio del aire dorado, y Vars hasta oyó zumbar un insecto junto a él. En ese momento... Se abrió sobre la pared del fondo la puerta que daba a la antigua tonelería y el señor Lasalle, el patrón, apareció en el umbral, delgado y moreno, apenas había pasado los treinta años. Con camisa blanca, bajo un traje de gabardina beige, tenía aspecto de satisfecho. A pesar del rostro muy huesudo que parecía tallado con hoja de cuchillo, generalmente inspiraba simpatía. Como la mayor parte de la gente en la que el deporte da libertad en su actitud y movimientos. Sin embargo, parecía un poco embarazado al traspasar la puerta. Su «buenos días» fue menos sonoro que de costumbre. En todo caso, nadie respondió. El ruido de los martillos vaciló un instante, perdió su ritmo y enseguida comenzó de nuevo «a más no poder». El señor Lasalle dio algunos pasos indecisos, luego se dirigió hacia el pequeño Valery, que trabajaba con ellos desde hacía solo un año, junto a la sierra mecánica unos pasos de Ivars Valery colocaba un fondo en la barrica y el patrón se quedó contemplándolo. Valery continuaba trabajando sin decir nada. ¿Entonces todo marcha bien, hijo? preguntó el señor Lasalle. El joven se puso de pronto torpe en sus movimientos. La fue una mirada a Esposito, que cerca de él apilaba en sus brazos enormes un montón de duelas para llevárselas a Ivars. Esposito también lo miró, sin dejar de trabajar, y y vale, hundió la nariz en su barrica, sin responder al patrón. La salle, un poco cohibido, se quedó un instante plantado frente al joven. Luego se encogió de hombros, y se volvió hacia Marcú. Este ahorcajada sobre su banco terminaba de ajustar, con golpecitos lentos y precisos, el borde de un fondo. —¡Buen día, Marcú! —dijo la salle, con tono más seco. Marcú no respondió atento tan solo a no quitar de la madera que trabajaba más que una viruta muy ligera. —¿Pero qué os pasa? —gritó la salle en voz alta y dirigiéndose esta vez a los obreros. —Ya sabemos que no llegamos a un acuerdo, pero eso no impide que tengamos que trabajar juntos. Entonces, ¿qué utilidad tiene esto? Marcú se irigió. Levantó el fondo de la barrica, verificó con la mano el borde circular, entrecerró los ojos lánguidos con aire de satisfacción y siempre silencioso. Se dirigió hacia otro obrero que armaba un tonel. En todo el taller no se oía sino el ruido de los martillos y de la sierra mecánica. -Bueno -dijo La -cuando se os pase, hacedmelo saber por Ballester. Y con paso tranquilo salió del galpón. Casi inmediatamente resonó dos veces una campanilla que cubrió el estrépito del taller. Ballester, que acababa de sentarse para el un cigarrillo, se levantó pesadamente y salió por la puertita del fondo. Después los martillos golpearon con menos fuerza. Y hasta uno de los obreros había suspendido su trabajo cuando Ballester volvió. Desde la puerta dijo solo. Marcú e Ivars, el patrón os llama. El primer impulso de Ivars fue ir a lavarse las manos, pero Marcú lo tomó por un brazo al pasar y él lo siguió cojeando. Afuera, en el patio, la luz era tan fresca, tan líquida que Ivars la sentía en el rostro y los brazos tendudos. Subieron por la escalera exterior bajo la madreselva que exhibía ya algunas flores. Cuando entraron en el pasillo con las paredes cubiertas de diplomas, oyeron un llanto de niño y la voz de la señora Lasalle que decía —La acostarás después del almuerzo. Llamaremos al médico si no se le pasa. Luego el patrón apareció en el pasillo y los hizo entrar en el pequeño escritorio que ellos ya conocían, con muebles de falso estilo rústico y las paredes adornadas con trofeos deportivos. —Siéntense —dijo la ocupando su lugar detrás del escritorio. Ellos permanecieron de pie. —Los hice venir —prosiguió— porque usted marcó. Es el delegado y tú y fars mi empleado más viejo después de ballester no quiero renovar las discusiones que ya han terminado no puedo en modo alguno darles lo que me piden la cuestión se arregló llegamos a la conclusión de que había que volver al trabajo veo que me tienen mala voluntad y eso me resulta penoso les digo lo que siento Sencillamente quiero agregar esto, lo que no puedo hacer hoy, ¿podré acaso hacerlo cuando los negocios se recuperen? Y si puedo hacerlo, lo haré aún antes de que ustedes me lo pidan. Mientras tanto, procuremos trabajar de acuerdo. Se calló. Pareció reflexionar, luego levantó los ojos hacia ellos. —¿Entonces? —agregó—. Marcú miraba hacia afuera y Vars con los dientes apretados, quería hablar, pero no podía. «Oigan», dijo la «ustedes se han obstinado. Ya los pasaré, pero cuando hayan vuelto a ser razonables no olviden lo que acabo de decirles». Se levantó, se llegó hasta Marcú y le tendió la mano. «¡Vamos!», dijo. Marcú se puso repentinamente pálido se le endureció el rostro de tenorino que por el espacio de un segundo adquirió una expresión de maldad luego se volvió bruscamente y salió la salle también pálido miró a Ivar sin tenderle la mano váyanse al infierno gritó cuando volvieron al taller los obreros estaban almorzando Ballester había salido Marcú dijo tan solo pura charla Y volvió a su lugar de trabajo. Espósito dejó de morder su pan para preguntar qué habían respondido ellos. Y Barth dijo que no habían respondido nada. Luego se fue a buscar su morral y volvió para sentarse sobre el banco en que trabajaba. Comenzaba a comer cuando no lejos de él advirtió la presencia de Saíd acostado de espaldas sobre un montón de virutas, con la mirada perdida en los ventanales que tenían un tono azulado a causa de un cielo ahora menos luminoso. Le preguntó si había terminado. Said le dijo que ya se había comido las uñas, y Bars dejó de comer. El malestar, que no lo había abandonado desde la entrevista con la Salle, desaparecía de pronto para dejar lugar a un calor bien hecho. Se levantó, partió su pan y dijo ante la negativa de Saiz que la semana siguiente todo iría mejor. «Entonces me invitarás tú», dijo Saiz. Sonrió. Comenzó a masticar un trozo de sándwich de ibars pero lentamente, como si no tuviera hambre. Espósito tomó una cacerola vieja y encendió un fuego de virutas y madera. En él recalentó el café que había llevado en una botella, dijo que era un regalo para el taller que su almacenero le había hecho cuando se enteró del fracaso de la huelga. Un frasquito vacío de mostaza circuló de mano en mano. Cada vez Espósito vertía el café ya azucarado. Saíd se lo tragó con más gusto que el que había mostrado en comer» espósito bebía el resto del café de la misma cacerola hirviente haciendo restallar los labios y lanzando juramentos en ese momento entró ballester para anunciar el retorno al trabajo mientras ellos se levantaban y recogían papeles y vajillas sus morrales, ballester fue a colocarse en medio de ellos y dijo de pronto que era un golpe duro para todos y para él también, pero que era con más razón para conducirse como chicos y que no se ganaba nada con refunfuñar. Espósito, con la cacerola en la mano, se volvió hacia él. De pronto se le había puesto rojo el rostro espeso y largo, y Vars sabía lo que iba a decir y que en ese momento todos pensaban lo que él estaba pensando que no refunfuñaban, que se les habían cerrado la boca, que era cuestión de aceptar oírse, y que la rabia y la impotencia duelen a veces tanto que ni siquiera se puede gritar. Ellos eran hombres, eso era todo, y no iban ahora a ponerse a hacer sonrisas y caras. Pero Espósito no dijo nada. De todo eso por fin se le aclaró el rostro y dio un suave golpecito a ballester en el hombro mientras los otros volvían al trabajo de nuevo resonaron los martillos el gran galpón se llenó con el familiar estrépito con el olor de viruta y de las viejas ropas empapadas de sudor la enorme sierra giraba y mordía la madera fresca de la duela de espósito empujaba lentamente delante de sí en el lugar de la mordedura saltaba un serrín mojado que cubría, como con una especie de ralladura de pan, las gruesas manos velludas firmemente apretadas sobre la madera a cada lado de la rugiente hoja. Cuando la duela quedaba cortada, sólo se oía el ruido del motor. Ivar sentía ahora, inclinado sobre la garlopa, las agujas de la espalda de ordinario el cansancio llegaba algo más tarde había perdido el entrenamiento durante aquellas semanas de inacción era evidente pero también pensaba en la edad que hace más duro el trabajo manual cuando ese trabajo no es de simple precisión aquellas agujetas le anunciaban también la vejez cuando intervienen los músculos el trabajo termina por hacerse una maldición precede a la muerte y en los días de grandes esfuerzos, el sueño es justamente como la muerte. El chico quería ser maestro y tenía razón. Los que pronunciaban discursos sobre el trabajo manual no sabían de qué hablaban. Cuando Ivar se irguió para recuperar la respiración y también para ahuyentar aquellos malos pensamientos, volvió a sonar la campanilla. Sonaba insistentemente pero de manera tan curiosa, con breves intervalos para hacerse luego oír imperiosamente que los obreros dejaron de trabajar. Ballestar escuchaba sorprendido. Luego se decidió y se llegó lentamente hasta la puerta. Había desaparecido así algunos segundos cuando la campanilla dejó por fin de sonar. Todos volvieron al trabajo. De nuevo la puerta se abrió Brutalmente y Ballester corrió hacia el vestuario. Enseguida salió de él el calzado con alpargatas y mientras se ponía la chaqueta dijo a Ivars al pasar, La niñita tuvo un ataque. Voy a buscar a Germain. Y se precipitó hacia la gran puerta. El doctor Germain era el que atendía al personal del taller. Vivía en el barrio. Ibar repitió la noticia sin comentarios. Se habían reunido todos alrededor de él embarazados. Solo se oía el motor de la sierra mecánica que giraba libremente. «Quizá no sea nada», dijo uno de ellos. Volvieron a sus puestos. El taller se llenó de nuevo con sus ruidos habituales, pero los hombres trabajaban lentamente como si esperaran algo. Al cabo de un cuarto de hora Ballester entró de nuevo, se quitó la chaqueta y sin decir palabra volvió a salir por la puertita. A través de los ventanales la luz iba debilitándose. Un poco después, en los intervalos en que la sierra no mordía la madera, se oyó la sorda campana de un coche ambulancia, primero lejana, luego más próxima, por fin presente, y ahora silenciosa. Al cabo de un rato volvió Ballester y todos se precipitaron hacia él. Esposito había detenido el motor. Ballester dijo que al desvertirse en su habitación la niña había caído desplomada como si la hubieran cegado. -¡Vaya entonces! dijo Marcú. Ballester meneó la cabeza e hizo una ademán vago hacia el taller, pero tenía aire atribulado. Se oyó de nuevo la campana de la ambulancia. Estaban todos allí en el taller, silencioso, bajo las soleadas de la luz amarilla que arrojaban los ventanales con sus toscas manos inútiles que le pendían a lo largo de los viejos pantalones cubiertos de aserrín. El resto de la tarde fue arrastrándose. Ibar no sentía más que su cansancio y el corazón apretado. Habría querido hablar, pero no tenía nada que decir, y los otros tampoco. En sus rostros taciturnos se leía solo la pena y una especie de obstinación. A veces, en su interior se formaba la palabra «desgracia», pero apenas, pues desaparecía inmediatamente como una burbuja que nace y estalla en el mismo momento. Tenía ganas de volver a su casa, de volver a ver a Fernández, al muchacho y también la terraza. Justamente en ese momento, Ballester anunciaba el fin de la jornada. Las máquinas se detuvieron. Sin apresurarse, comenzaron a apagar los fuegos y a poner en orden sus puestos. Luego, se llegaron uno a uno al vestuario. Sair fue el último. A él le tocaba limpiar los lugares de trabajo y regar el suelo polvoriento. Cuando Ibarz llegó al vestuario, espósito enorme y velloso, ya estaba bajo la ducha. Les volvía las espaldas mientras se jabonaba con gran estrépito. En general se le dirigían bromas por su pudor. En efecto, aquel gran oso escondía obstinadamente sus partes nobles, pero ese día nadie pareció advertirlo. Espósito salió andando hacia atrás y se puso alrededor de la cintura una toalla a manera de taparrabo. Los otros esperaban su turno y Marcú se golpeaba vigorosamente los costados desnudos. Cuando oyeron que la gran puerta de adelante rodaba lentamente sobre los rieles, entró la salle. Iba vestido como en el momento de su primera visita pero llevaba el pelo un poco revuelto. Se detuvo en el umbral, contempló el vasto taller desierto, dio algunos pasos, se detuvo un instante y miró hacia el vestuario. Espósito, siempre cubierto por su taparrabo, no volvió hacia él. Desnudo, embarazado, se balanceaba un poco apoyándose en un pie y luego en el otro, y Vars pensó que le tocaba a Marcú decir algo, pero Marcú... Se mantenía invisible detrás de la lluvia de agua que lo rodeaba. Espósito se apoderó de una camisa y se la estaba poniendo prestamente cuando la salle dijo. —Buenas tardes. Con voz un poco desentonada y se dirigió hacia la puertita del fondo cuando Ivars pensó que había que llamarlo. Las puertas ya se habían cerrado. Entonces Ivars volvió a vestirse sin lavarse y también él dijo buenas tardes pero con todo su corazón y los otros le respondieron con el mismo calor salió rápidamente se llegó hacia la bicicleta y cuando la montó sintió de nuevo las agujetas Ahora se deslizaba en medio de la tarde que moría a través de la ciudad llena de obstáculos. Iba rápido. Quería volver a ver al la vieja casa y la terraza. Se lavaría en la pileta antes de sentarse y de contemplar el mar que ya lo acompañaba, más oscuro que a la mañana detrás del boulevard. Pero la niñita también lo acompañaba y no podía dejar de pensar en ella. Cuando llegó a la casa, el chico ya había vuelto de la escuela y leía libros ilustrados. Fernanda preguntó a Ibar si todo había ido bien. Él no dijo nada, se lavó en la pileta y luego se sentó en el banco contra la pared de la terraza. Ropa blanca remendada pendía por encima de él. El cielo se hacía transparente más allá de la pared. Podía verse el mar suave de la tarde. Fernanda le llevó el anís, dos vasos y el botijo de agua fresca. Luego se sentó junto al marido. Él le contó todo. Mientras la tenía cogida de la mano, como en los primeros tiempos de su matrimonio, cuando terminó, Ibarz se quedó inmóvil. Vuelto hacia el mar donde bajaba, ya, de un extremo a otro del horizonte, el rápido crepúsculo. —¡Ah! ¡Él tiene la culpa! —dijo— y hubiera querido ser joven, y que Fernanda también aún lo fuera, y que estuvieran del otro lado del mar. Fin.